Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, en este video quiero mostrar eh, la forma de trabajo que podemos <coughs> realizar a través de, bueno, eh, eh, digamos, el tipo de, de, de forma como que se puede aproximar uno a lo más parecido a realizar un, un ciclorama, un, un, un stand, mejor dicho, un, un, una escena en la que podemos... Eh, configurar nuestros elementos nuestras familias pues todo inicia porque pues yo empecé a modelar esta familia y quería tratar de hacer como así como se hace en otros programas como en 3D Max o en, o sea, en Blender así un tipo de ciclorama que es una escena eh, cerrada con una iluminación inter, eh, pues externa interna si también le puede generar las luces eh, de tipo OVNI o tipo o si tenemos una lámpara o si tenemos algún elemento que esté eh, emitiendo luz o, o algunos otros elementos y luces y sombras que pueden ir generando pues para que nuestra imagen de nuestro producto sea es como un render de producto lo que se quiere hacer un, si sí, un render de producto que lo llaman ciclorama en españa no sé bien como eh, pues en, en inglés es como un stand como un set de de cámara fotográfica, de, de, pues de no cámara, sino como un set de, de render prácticamente o de, pues lo usan en fotografía, pero pues nosotros lo vamos a usar pues simulando todo el entorno con los programas 3D, no eso, eso ya pues ustedes saben como la gente del 3D Max y la gente del Blender pues ya tienen la experiencia, ahora qué pasa, que en Revit pues las cosas son diferentes porque pues ahorita tenemos motores de render y tenemos... Eh, mucha información a través de, de, de programas que sirven para pues, estilo Enscape estilo o, es, o estilo Lumion que son pues, más o menos renderizadores virtuales pues que muestra las cosas prácticamente en real time y está el Enscape y, y también V-Ray también funciona para, para hacer eso ¿no? aunque Vray, el V-Ray de Revit no es la misma potencia que tiene el de SketchUp o el de 3D Max no es la misma pues precisamente ni siquiera es culpa de Chaos Group el, el, el, es culpa es de Revit de Autodex, porque pues Revit no tiene un manejo pues muy bueno acerca de los materiales y, y el motor de render que es como Ray Trace que es como parecido al Mental Ray pero pues es como el trazado de rayos Ray Trace eh, pues los renders que genera aquí los podemos ver o sea, bueno yo inclusive yo hice, estos dos los hice pues con, con la ayuda de de virrey pero pues no es que sea la mejor calidad pues que lo único pues acá si sí se puede ver el stand o sea eso es lo que yo quiero generar y mostrar en el vídeo que pues obviamente en Revit se puede hacer pero pues digamos si ustedes notan pues la calidad bueno la calidad de los materiales es uno aunque podría uno utilizar los materiales eso sería para otro vídeo digamos generar eh, este tipo de materiales eh, se pueden utilizar los, los materiales de virrey directamente pues utilizando los de descargando los de internet los que son gratis y los que no sean gratis pues pagando pero este material que tiene aquí sobre esta base esto es un stand bueno explicar un poquito que esto es un stand como bueno un stand no como una mesa de recepción de un puede ser de un hotel de una escuela de un, un conserje y, y básicamente bueno pues acá no simplemente es para promocionar los productos ¿no? entonces pues este, este producto es muy sencillo y, y lo que aquí es una familia normal esto, hay que explicar todo eso para que la gente sepa, si se alargue pues igual yo siempre hago los videos largos y la gente que no le gusta pues me critica y no pasa nada pues igual entonces esto es una familia de Furniture, también la podríamos haber generado como una familia de, de la genérica pero pues esta es una de que Furniture o sea un mueble pues con sus categorías y todo, ustedes ya saben, bueno los que no saben pues les toca que vayan y miren cómo se hace una familia esto es muy sencillo, la verdad, esta familia es muy sencilla, no tiene mayor complique es simplemente una instrucción y bueno, también tiene sus parámetros como todos yo siempre las hago con sus parámetros de ancho, longitud, profundidad, todo la altura en la vista frontal eh, pues tiene una instrucción, tiene una, una void instruction acá en la parte interna pues para que se vea como un mueble y la parte externa pues que sería lo que ve el cliente o la persona que se acerca pues es más cerrada, ¿no? Bueno, todo eso para qué se hace, para qué es lo que digo, de lo que dije en un principio. O sea, esto se hace para tratar de, pues, no por tratar de usar Revit para estas cosas, pues es, es complejo porque, pues, no Revit no tiene esa capacidad, ¿no? Como decía aquí en las fotos, bueno, aquí hay una y aquí hay otra que está un poco mejor. Esta, la, es, esos son otro otro tipo de stand, otro tipo de ciclorama. Este es uno básico y este es uno que es 360 todo lo generé, voy a mostrarlos, pues igual la gente los puede hacer cualquier persona que tenga un conocimiento más o menos mediano con Revit pues lo puede hacer ese ciclorama bueno aquí no tiene sombrilla, no tiene luces externas porque Revit pues no sé si Revit de V-Ray pueda generar luces omnis pero lo que sí sé es que digamos si podemos insertar una si podemos crear una un, una, una omni light con, con el mental ray de pues con el, el ray tracer de, de revit se puede generar y le generaría una iluminación pues externa pues interna aquí en la parte del ciclo de este ciclorama este de este ciclorama. ya lo voy a mostrar para que para que lo vean esto lo podemos cerrar y no le vamos a guardar nada porque no le dice nada y vamos a abrir esa para que tengo varias o sea aquí está el 360 es y este hay varias formas de, de que uno puede generar este es el básico esto también está en otros programas, ahí en SketchUp ahí sale cómo se, se hace y los resultados, no los resultados pues de, la, no los he probado porque esta es una familia muy sencilla la que digo de, de ese stand pues de, de ese reception counter es una familia muy, muy sencilla además pues la hice porque solo para hacer la prueba sí para hacer el test de cómo se puede generar ese entorno sí, aquí es la parte digamos la iluminación de Revit es la, eh, la, sí, la iluminación que trae es la iluminación de, pues, de la realidad aquí se podría simular también con V-Ray pero pues pero es diferente no digamos esto aquí esta sombra que está generando por la parte de atrás es porque pues, el ciclorama obviamente es, es, tiene su altura no eso lo va a mostrar aquí ya en como aquí más más claro para que lo vean y también cómo se hace es muy sencillo pero pues para la gente que lo quiera pues lo quiera hacer y a mí me sirve porque lo voy a utilizar para mis renders de producto de mis familias de Revit para eso es que les puede servir generar sus propias familias y, y pues utilizar el, este ciclorama es uno básico nada más de frontal o sea de vista frontal así pero les puede servir para insertar aquí los objetos por ejemplo, pues cualquier objeto Esta como es una familia, pues uno lo que tiene que generar primero sería hacer otro proyecto, pero hacer un proyecto y cargarlo pero vea, esto esto es muy sencillo sea, muy sencillo para que lo puedan pues lo puedan hacer, ¿no? o sea simplemente aquí es una <coughs> yo lo que hice fue pues trazar nada más aquí su su su línea de referencia pues a, la, a esta parte, a esta parte, la parte de arriba, la parte de abajo y hacer lo que uno hace siempre con la familia, es normal, pues es eh, darle sus dimensiones y sus parámetros, que ahí están, pues yo le doy X y Y, que son, pues sería el ancho y el largo, más fácil reconocerlos a través de una X, de unas de una letra, que ponerse a escribir todo eso, y darle sus dimensiones, ¿no? Si yo por ejemplo quiero 2000 por 2000, bueno, si yo quiero, aquí le podemos hacer el cambio, si yo por ejemplo quiero que sea 4000, para hacerlo más ancho, entonces ya me queda, así, ahí están los parámetros funcionando como debe ser. Y si quiero que la otra distancia también sea 4000, pues le doy 4000 y va a funcionar, porque ya lo hice bien. Entonces, pues voy a, digamos, por ejemplo, para que vean esta curvatura que es la que le da la profundidad cuando se ve en el render que se ve esa curva, también se puede se puede hacer normal, porque pues simplemente eso es una instrucción. Esta es una, esta es una, sí, una instrucción. Y simplemente se le hace la curva, pues sacando la, la paralela, digamos, de este ángulo de 90 grados y sacando una, una, una nota, Y pues, una, bueno, eso es como en Spanglish, porque pues el, el, lo estoy grabando en español. Le da una dimensión radial y le dice ese parámetro se llama tal. O sea, crea su parámetro y le dice que es 450. Yo lo podría cambiar si yo quiero ahí como ya está todo generado, pues yo le podría decir no, no quiero que sea 450 porque voy a poner una profundidad más larga para que mi cámara salga aquí entonces yo le digo que no quiero sea 450 sino que sea 600 por ejemplo entonces va a crecer ahí le podemos verificar si no, si no sale ahí está, 600 ups le doy cancelar sí y también le puedo dar pues más alto para que pues no está creciendo mucho porque el círculo ustedes saben que el tema de trabajos con círculos pues tiene que ir hacia unos ejes como le digo de 90 grados estos videos, no, digamos para gente que esté empezando Porque pues, estoy hablando de muchos temas que de pronto si la gente no sabe Pues va a quedar confundida Pero la gente que ya sabe que está más o menos en un nivel así como el que yo estoy Que ya puede generar este tipo de familias que no son tan... no son O sea, son complejas cuando tú no sabes manejar el programa Cuando no tienes idea de cómo son los parámetros, de cómo funcionan las familias De no conoces la parte, esta parte que es la, el editor de familias Digamos que tiene todo este tipo de familias, cada una es diferente para cualquier cantidad de cosas que pueda generar con Revit entonces para la, es la gente que me critica porque no tienen ese conocimiento entonces como no tienen ese conocimiento pues lo que hace es atacar a la otra persona pues con, con sin razón o sea sin, sin tener un fundamento real de las cosas ¿no? entonces simplemente aquí, si ven, ahí ya, ya ahí está generado, inclusive si yo quiero o sea, si ustedes quieren, o sea, también le pueden generar su material aquí en Category ahí como no lo tiene, me parece que no lo tiene no lo, no lo tiene, sino todavía no lo tiene, sería pues simplemente cuestión de, pero no es necesario, porque en el render se va a ver así, se va a ver blanco, o sea, se va a ver gris, como uno quiere que se vea con la iluminación normal, como se hacen, pues le podríamos generar un material blanco, así parecido a este, y pues los resultados en la sombra cambiarían, ¿no? eso ya es adicional si uno lo quiere generar simplemente aquí ya en el stand recto en este digamos ciclorama que sería plano nada más pues ahí ya yo podría colocar aquí mi objeto si quieren podemos hacer la prueba pero pues yo ya la hice entonces voy a mostrar el otro hay tres tipos de ciclorama que puedo mostrar en este video que ya los creé si me, si me permite Revit <ríe> bueno mi computador no es que sea la de la próxima maravilla del siglo entonces vamos a pausarlo porque pues para qué se va a demorar bien como se, se estaba demorando bastante pues ya lo, lo pause y ya pues <coughs> ya está respondiendo el PC <coughs> um, para mostrarles el, el stand tipo 360 que también pues puede funcionar normal aquí está la, ya les muestro cómo funciona ese ese es un cir una circunferencia como lo ven aquí un círculo pues un, sí un círculo y con su altura, pues de que le permite tener el 360 grados, pues de que le puedo, le puedo utilizar, poner en cualquier en cualquier punto de esta circunferencia y no voy a tener, digamos, luces externas o huecos que no me van a dejar, pues voy a poder ubicar el producto en, cualquier, en cualquiera de estos puntos, inclusive en el centro. Pero la ventaja de, de los parámetros de Revit es que le puedo decir, no, yo quiero que... Que ese círculo, ese círculo que ustedes están viendo ahí, pues en la parte, en este círculo, este círculo, es una instrucción, ¿no? Entonces, pues con los parámetros de Revit, pues yo le digo, no, ese círculo yo quiero que sea de 1500, por ejemplo, más angostico. Y ya me lo me lo cierra, me lo, me lo deja pues a 1500, al radio. Y pues 1500 y 1500 serían 3000 de diámetro, ¿no? Eh, entonces también puedo generar. Puedo también digamos con el, con la parte frontal le quiero decir no, aquí tengo ya pues mi parámetro también, esto simplemente es un revolve Esto es un revolve y también tiene el mismo parámetro aquí que lo ven curve R, es pues, para decirle que no, quiero que esta curva sea de 600 como mostraba en el ejemplo anterior También lo puedo hacer y, en esta, y también le puedo decir que no, que mi producto va a ser más alto, más angosto porque pues puede que nuestro producto sea para... De, un, de una altura de piso a techo de 2300 o, en, o, o puede ser más pequeño también entonces le puedo decir que, que es de 1500 o más alto o más pequeño igual va, va a cerrarlo y va a quedar si lo quiero más ancho entonces no, que de pronto voy a poner un vehículo ahí, puedo poner un vehículo y hacer un render de un producto de un vehículo no sé, si lo quisiera hacer la verdad en Revit no es la mejor forma para o sea no es el mejor programa para hacer ese tipo de renders eh, en ese círculo le puedo decir que el radio es de 4000 y va a funcionar entonces ya me queda ahí me cabría ya, bueno, en 5000 me cabría un carro y la altura pues también le puedo decir, no, quiero que sea más alto y este si sí tiene los materiales para el entorno, que ese sería este borde y el, y, el, y el piso, que le puedo decir, no, ese piso quiero que sea un mármol o quiero que sea una piedra, un ladrillo, lo que sea entonces ese sería otro tipo de stand y le puedo cambiar los materiales si quiero también podría utilizar materiales de V-Ray o utilizarlo en Enscape la familia ya pues está creada es muy sencillo, simplemente lo que muestro o sea simplemente es decirle a Revit que que por ejemplo aquí vamos a tener 2000 ahorita no voy a guardar estos cambios pero esto 450 es el radio que les mostraba y aquí le voy a decir que 1500 o 2000 para que vuelva y queda más o menos como las proporciones que tenía en un principio y ya me queda pues mi, mi stand y pues una parte podría generar el, el otro tipo de, de sombrillas y elementos lo que digo luces externas o un foco o sea o luces como las que utilizan en, en para seguridad o sea podría tener bastantes cosas que podría generar pero este es un, simplemente una base entonces pues mientras tanto voy a pasar al, al otro otro tipo de stand que también lo hice que lo utilizan también en 3D Max que es simplemente una chamfer box pues en 3D Max los que saben 3D Max saben de qué hablo pero pues eso es muy sencillo simplemente no es no es nada loco más el nombre que lo que 3D Max puede hacer eh, es simplemente esto bueno si nos, si nos permite Aquí está, entonces lo mismo. Lo que decía el Revit le queda complicado si esta forma que sea cerrada por todos los lados, porque pues no hay, o sea, no si simulando nada más las formas que son las que están acá: destrucción, blend, revolve, sweep, eh, sweep, blend y las formas de corte. Pues queda bastante complicado que esto sea cerrado en todas las formas y queda una chamfer box como la que digo. Eh, entonces, lo que podemos, lo que yo, la opción que yo hice, lo que yo hice simplemente saco una línea de referencia aquí, le doy una distancia y hago un sweep le doy una distancia de aquí a aquí que sería un parámetro normal de, de distancia que sería x, o sea 1000, le puedo decir que sea 1500 y va a cambiar y ya más largo y lo que simplemente voy a hacer cuando lo cargue a un, a un proyecto sería nada más hacerle un mirror a este elemento y quede acá y ya quedaría cerrado si quiero que sea totalmente cerrado pues le hago un mirror en este sentido y me quedaría la caja por este lado entonces ahí está o sea ya podría funcionar y también pues si la altura se la quiero que es la h o sea la height height sería 1500 por ejemplo que es o 2000 o 2300 que sería la altura de un piso y 2300 y ya quedaría eh, pues le puedo mostrar como es pues, igual eso es ya les puedo mostrar como lo hice pero como ya cambia las dimensiones pues me toca correr esto para poder mostrarles pero simplemente es, yo lo hice por aparte o sea digamos hice un sweep vamos a dejarlo otra vez como estaba para poderles mostrar digamos de 800 y aquí vemos 1100 para que quede más fácil la visualización y no demorarme tanto lo que hice fue generar un sweep, o sea, ¿no? se, le, se le genera este parámetro de x y, y se le hace un sweep, este sweep, le digo que va desde aquí y le digo que esa curva es de 200, le podría dar un parámetro radial aquí también y, y saber cuánto va a ser esta, como en las anteriores, cuánto va a ser ese radio, ese radio pero no lo hice, pues para no hacerlo tan complejo porque igual ahí estaría funcionando no sé, este arco de 200, pues tocaría mirar en el render cómo queda porque no lo he probado, ese no lo he probado o sea, lo estoy mostrando, pero no, este no lo he probado simplemente hice el sweep y también le di una, una, un ancho, ¿no? porque las cosas tienen que tener pues, su volumen entonces le doy al editar profile y me dice que en el frontal y lo abro y, y aquí está o sea, una curva por la parte de abajo, una curva por la parte de arriba y lo que digo acá podría haber generado su parámetro ahí me lo señala, vea Me dice que va con este, o sea, que vamos a ver si lo ponemos sí, ahí me sale. Ahí me sale ya sería el parámetro que está en 90. Ah, porque claro, no no me no me permite hacer el sweep cuando cuando este círculo es menos, o sea, tiene que ser una distancia muy parecida para que este círculo pueda girar porque Revit no es capaz de hacer formas que no sean que sean más orgánicas, ¿sí? eh, tienen que ser todo con medidas entonces esto lo, lo quitamos porque no lo voy a usar y tampoco lo voy a guardar eh, entonces yo hice eso y también hice una hice dos una, extrusiones hice dos dos extrusiones una en la parte de abajo y una en la parte de arriba que serían esta y esta la alineé con esta curva y la alineé con este con este y lo cerré no lo, lo bloqueé le puse el candado y la parte de abajo lo mismo se la alineé acá y, y la de arriba no, no la alineé porque simplemente con esta alineación de arriba ya funciona entonces no hay que no hay que over constrain el modelo porque pues si no va a ser complicado después utilizarlo pero en este caso ya está funcionando y si le puedo decir lo que digo 1200 es lo que ya está lo que quiero mostrar pues y que lo voy a utilizar para para hacer mis mis como digo si yo si yo genero eso ya sería adicional si yo si yo cierro todo esto y abro un proyecto y le digo le digo que quiero hacer un proyecto y que voy a hacer mi modelo, digamos que voy a poner mi modelo ahí, digamos una mesa o yo lo voy a utilizar para hacer como lámparas mmm, eh, muebles, sillas, pueden servir para ese, ese tipo de cosas, ¿no? entonces aquí vamos a, lo vamos lo, simplemente lo cargaría, es como para mostrar la, la, pues la conclusión de lo que uno podría generar, pero ya depende de cada uno el tiempo que le, que le dedique para estas cosas, porque pues siempre es eh, y los resultados no son malos pero tampoco es lo mejor que, que podría realizar no sé por qué me está saliendo ese círculo ahí, no sé qué es es como de representación entonces le voy a decir que este va a tener una altura de digamos, sí, unos 2300 que sería la altura de un piso y unos 1000, unos 2000, 2200 o 2000 de largo y pero faltaría Faltaría darle un poco más de, de distancia ¿no? Está en este punto pero faltaría En este caso si sí, falló, falló un poco Porque si sí lo faltaría generarle un parámetro en este punto Para alargarlo en este sentido Eso me doy cuenta ya utilizándolo aquí Mostrándolo Pero simplemente acá yo si quiero le puedo hacer un mirror a esto Y le digo que desde acá y ya me faltaría así, simplemente me faltaría hacer un parámetro en este sentido para que, el, para que el chamfer pues se alargue, no ahí sí es un error que lo dejo para próximo para próximo video, pero pero simplemente sería cuestión de alargarlo, o sea no lo hago en vivo porque pues me demoro ahí mientras lo hago pero yo ya podría, o sea aquí pronto no va a tener la misma claro como no se está viendo ahí el el, el alargamiento, pues, bueno, en este caso, pero en los otros dos sí está funcionando perfecto, o sea, porque ya hice los render y todo. Si yo le pongo un escritorio, ahí está muy angosto, claro, porque falta hacerle eso. Pero ya podría generar ahí, simplemente me faltaría alargar ese, ese elemento ahí para que quedara quedara el largo, le falta la profundidad ese ese ese último en ese último elemento. Para que se me alargue en este sentido, igual que lo hice en este, ¿no? pero aquí ya simplemente sería hacerle ese arreglo y yo ya podría, ¿dónde está la barra de render que no la veo? View, view, view, view. ¿Dónde está el render que no lo veo? Esto lo vamos a agregar aquí a, a la Quick Access Bar para que quede ahí. Bueno, inclusive si yo me queda más fácil, o sea, uno siempre tiene que sacar sus cámaras para poder, como poder utilizarlo en este caso si sí, hace falta más más profundidad porque no no se va a ver tan bien pero es un ejemplo no esto simplemente es un ejemplo o sea no, no esperen que todo les va a quedar perfecto a la primera porque pues no es así entonces siempre le toca a uno este lo puedo cerrar porque no lo voy a no le voy a cambiar los no le voy a cambiar los los parámetros de lo que ya generé porque pues me toca corregirlo alarga, el alargamiento que digo pero ya simplemente ya sería cuestión de también utilizar los materiales que, que podamos generar o descargar como decía al principio o sea yo no sé si ya la, ya la hice o no la hice 3d view 1 si sí, ahí ya está entonces en la vista 1 le decimos que queremos mover esta y ponerla así un poquito hacia acá si sí faltaría ese, ese alargamiento y en la vista south le decimos que quiero correr esto para acá y lo ponemos así lo podemos inclusive alargar hacia acá y hacia acá y ponerlo así y miramos acá en eso, eso es todo lo que yo les podría mostrar por el momento porque no no he sacado otro render simplemente como este que les muestro que les que les mostré ya que de eso eh, sería así este lo hice con ese con, le, con el de pues el de 360 digamos el del todo el de exterior pero pues ustedes pueden cada uno puede generar los elementos que otras cosas o inclusive a estos elementos ponerlos mucho más cerca así como en este caso que eh, me queda hacia adentro inclusive ahí tocarle pues la distancia que está sobre el piso porque eh, este no lo permite eh, no me deja no me deja subirlo porque está sobre el piso pero pero le podemos decir que lo mueva hacia arriba vamos a ver no no lo deja porque esta es una familia que está sobre el host es el piso no bueno en ese caso ya sería eh, utilizar las familias que tengan eh, ese ese que ese ese parámetro de que le deje cambiar la, la altura pero aquí ya podemos hacerlo o sea donde está el view render y no eso sería todo la verdad y ya con eso concluiría la region ¿no? porque ahí está pero con el tipo depende del tipo de renderizador que ustedes tengan no pues si ya si sí, lo pueden utilizar para también se puede utilizar para, para exportar alumio, ¿no? a Lumion o a, al, al TwinMotion. No sé por qué me está saliendo esto que me sale. ¿Qué es esto? Allá, ah, ya, ya actualizó, ¿no? Ahí, no, obviamente, la iluminación. Tienen que mirar toda la, la corrección del, del elemento, pero sí, o sea, no es un, nada más la curva si se alcanza a ver más o menos, pero y que la iluminación y la calidad del render y, y todo ese tipo de cosas no Entonces, sin embargo no, no, no se ve tan mal pero si te, digamos esta curva eso la tendríamos que, que mirar como cómo posicionamos los objetos no eso lo, lo que digo yo lo voy a utilizar para para los tipos de render de producto pero en este caso si me falta me faltaría ahí esto en otro en otra en otra parte en otro video pronto mirar cómo ya quedaría la cerrado pero los otros pues sí ya los otros sí estarían funcionando bien pues como como lo que se quiere mostrar el, el 360 como ya lo mostré bueno eso era lo que quería mostrarles y, y bueno gracias y, y espero voy a, voy a tratar de seguir subiendo por lo menos como quedan eh, otro tipo de modelos ya más más trabajados no porque este counter es muy sencillo es simplemente un modelo como decir de práctica, igual lo que ustedes saben, o sea, simplemente Revit eh, es más como para hacer digamos chamfer, para hacer elementos que vengan cortados así, que estos bordes no se vean como, como así, como una recta, como una caja, pues es complejo, es complejo de realizar, ¿no? Eh, las puertas y digamos. Ya uno le puede poner manijas y depende la, la, la, el tiempo que le quieras dedicar a esto. Pero pero lo que sí podría uno hacer también es utilizar los, los materiales de, de v los que ustedes ya tengan, o descargarlos. Sería bueno que uno pudiera usar, utilizar los, los metascans de, de Unreal. Pero eso será en un futuro, quién sabe cuándo Autodex, no sé, en un futuro que nunca pasará. Eh, para utilizar los megascans y los materiales que ya vienen pues ahí hoy en día blender ya los tiene bueno blender porque es mucho mejor superior eh, entre demás ya los tiene bueno hace mucho tiempo también pero ya sí muy sencillo no bueno eso era todo lo que quería mostrar y muchas gracias y, y, y apoyen eh, el conocimiento y la y apoyen a YouTube, que YouTube les está haciendo prácticamente el trabajo gratis a uno, a todos, no solo a ustedes, a mí también. O sea, digamos, eh, se puede realizar ese tipo de, de aporte si a alguien le sirve. Y podemos aprender pues como, como cada uno al ritmo que tenga. Y, y bueno, muchas gracias, eso era todo lo que quería comentar y hasta luego.